Gigliola Cinchetti Gigliola Cinchetti, Verona, Italia, 20 de diciembre de 1947 es una conocida cantante y presentadora de televisión italiana Gigliola Cinchetti nació en la ciudad de Verona el 20 de diciembre de 1947 educó a los 16 años en el Festival de Sanremo de 1964 junto con Patricia Carli ganando el concurso con la canción de un homelette per Martí. Pero meses después, vencen en Copenhague con la misma canción en el Festival de la Canción de Eurovisión, siendo uno de los grandes éxitos de la historia del certamen. Ha participado en 12 ediciones del Festival de San Remo, venciendo en dos ocasiones. La segunda de ellas fue en 1966 en compañía de Domenico Mogno, interpretando la canción Dio como te amo, Dios Como Te Amo, perteneciente a una película del mismo nombre y protagonizada por la propia Gigliola. La canción también fue llevada al Eurofestival. Interpreta en solitario por Domenico. En 1973 participa en el programa Canonísima, venciendo con la canción Aye, Puerta del Sol, en español, a las puertas del cielo, en inglés, pudidur, uff, disún, siendo la versión inglesa reeditada dos años después por el cantante estadounidense Al Martino, que alcanzó la posición número 17 en el Billboard. Hot 100, en 1974 participa en el nuevo en el festival de Eurovisión, quedando en segunda posición con la canción Sí, el primer puesto fue conseguido por el grupo ABBA. La versión inglesa del tema llegó a la séptima posición de la lista de ventas inglesa. Durante las décadas siguientes, Gigliola hizo otras apariciones en el Festival de San Remo, presentándose por última vez en el año 1995. En 1992, publicó su último álbum de estudio bajo el título La Poesía y Un Femen. Desde los años 1990 trabaja en la televisión pública italiana, la RAI, siendo uno de sus primeros trabajos en este campo, el festival de Eurovisión en 1991, que se celebró en Roma, Está casada con el periodista Luciano Teodori, con quien contrajo matrimonio en 1978. Tiene dos hijos, Giovanni y Constantino. Viola gozó de gran popularidad en numerosos países y es considerada como una de las voces históricas de la canción italiana. Estuvo dos veces en el Festival de la Canción de Viña del Mar, los años 1979 y 1980.